Estamos aquí en Madrid participando de... Eh, una iniciativa de cooperación triangular en el marco de eh, las cooperaciones de la Unión Europea junto con Oxfam, eh, vinculada a la cuestión de los cuidados, trenzando cuidados, efectivamente, eh, realizando distintas presentaciones y análisis en torno a lo que es la situación hoy de los cuidados en América Latina y el Caribe, donde 13 países están eh, avanzando en esta dirección, comparativamente con lo que está ocurriendo aquí en España y en la Unión Europea en general. Realmente una experiencia interesante de trabajo en uno de los ejes que, como ya hemos dicho, Gustavo, es un eje prioritario para Claxo y uno de los ejes también de nuestras plataformas para el diálogo social. Y seguimos transcurriendo marzo, estamos a mitad de marzo, ¿verdad? Ese marzo que en Claxo definimos como el mes de las mujeres y te propongo, si estás de acuerdo, eh, a avanzar en las columnas que habíamos comentado a inicios de marzo en torno a algunas dimensiones justamente relevantes eh, para este marzo mes de las mujeres. Hoy eh, sí. te propongo analizar el, los últimos datos, la última información que hay sobre una dimensión clave para la igualdad de género que es la autonomía económica. Y no solo para eh, la igualdad de género, eh, sino también para el cumplimiento de los derechos de las mujeres, concretamente, entre otros, el derecho, bueno, justamente a la autonomía económica, a la participación en el mercado de trabajo, a disponer de recursos, de ingresos propios para tomar sus decisiones. Elemento que también está por cierto, muy vinculado con eh, este tema de cuidados del que estábamos hablando. Pero de cuidados específicamente, hablemos, si te parece bien, eh, en la próxima columna. La semana próxima eh, destinaremos eh, la columna a eso. Vayamos a la autonomía económica entonces. Eh, para eso, miremos, por ejemplo, uno de los últimos informes de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que nos muestra eh, que la recuperación post-pandemia ha permitido, en términos, en términos generales, que la dinámica del empleo regrese en 2023 a los niveles previos a la pandemia es decir a 2019 ahora si, mi, si miramos esto un poquito más de cerca y como hacemos siempre colocando el lente eh, de género en este tipo eh, de información vemos que a fines de 2022 la tasa de desocupación a nivel regional alcanzó casi el 7% 6,9% de la población económicamente activa bajando desde el 9% al que había llegado en 2001 y perforando incluso el piso de la prepandemia que era el 8% a finales del 2019. ¿Qué pasó con el empleo femenino? A nivel regional, la recuperación del empleo femenino en el último año, en 2022, ha exhibido una intensidad mayor a la experimentada por el empleo masculino. Una intensidad mayor, es decir, la, el empleo de las mujeres se ha recuperado más promedialmente que el empleo masculino. La mayor recuperación de la oferta laboral de las eh, mujeres se puede explicar básicamente por dos factores. En primer lugar, por la recuperación de los puestos de trabajo en los sectores económicos más fuertemente castigados por la pandemia y que eran sectores, que son sectores, perdón, fuertemente feminizados, como el turismo, la educación, el trabajo doméstico remunerado. Recordemos que estos sectores fueron justamente los que casi se redujeron a un nivel cero durante la pandemia, especialmente turismo y trabajo doméstico remunerado. Ese eh, es el primer factor, pero también eh, la gradual relajación de las dificultades para conciliar el trabajo remunerado con las tareas de cuidado en la medida que se fueron reabriendo los servicios educativos eh, y los servicios de cuidado. Es decir, esas eh, tensiones, digamos, en términos de la articulación, trabajo remunerado, no remunerado, al volver los servicios que habían se habían detenido sobre la pandemia, permiten que las mujeres reingresen, que, eh, que retornen eh, a, eh, a sus empleos con mayor facilidad. Así es que vemos que mientras pa que para las mujeres la tasa de ocupación aumentó 24% entre el segundo trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2022, para el caso de los varones ese incremento fue del 19%. Allí es que decimos entonces que en esta recuperación del empleo se ha recuperado más rápido el femenino que el masculino por esta eh, por este elemento que planteaba de los sectores. Esta dinámica favorable eh, hizo que en el tercer trimestre de 2022 la tasa de ocupación de las mujeres superara en 1% la tasa del mismo trimestre en 2019, mientras que en el caso de los varones eh, esa tasa fue similar en ambos eh, trimestres. Eh, por supuesto que podemos decir en principio que la baja del desempleo se trata de una buena noticia y la OIT justamente advierte eh, esta noticia, pero también marca un detalle que es importante, que quizás matiza un poquito este dato que estamos comentando. Y es que la tasa de participación regional aún continúa siendo levemente inferior a... Eh, los registros prepandemia. Es decir, cuando uno mira las tasas de participación en el mercado de trabajo a nivel regional, todavía estamos un poquito por detrás de los niveles eh, prepandemia, o sea, de 2019. Solo en dos de los 15 países que relevó la OIT en el 2022, la tasa de participación económica, que como sabemos mide la proporción de la población en edad de trabajar que participa activamente en el mercado de trabajo, sea que esté trabajando efectivamente <coughs> o que esté buscando empleo, porque también en ese caso se considera eh, parte de esta tasa que se mide. Bueno, solo, eh, digamos, si, si miramos eh, este dato, entonces solo en dos de los 15 países que relevó la OIT, la tasa de participación económica de 2022 superó los valores de 2019. En los otros 13, esa tasa está aún por debajo de los valores del 2019. Y este dato muestra que hay personas que antes eran activas, sea que estuvieran trabajando o buscando trabajo, y que aún... Eh, a comienzos de este 2023 no volvieron a trabajar remuneradamente o a buscar activamente trabajo. Esa brecha además entre activos y los, para mí, mal llamados inactivos, es decir, los que no están eh, en, el, en el mercado de trabajo buscando trabajo, tiene un fuerte sesgo de género y en eso es que me quiero detener también. En el tercer trimestre de 2022, la tasa de participación laboral femenina, específicamente de las mujeres, eh, esa tasa de participación laboral a nivel regional fue de 52%, 23 puntos porcentuales inferior a la de los hombres, que fue casi del 75%. Y la tasa de ocupación de las mujeres fue 47%, siendo inferior en casi 23 puntos porcentuales a la de los hombres que se ubicó en el 70%. A su vez, el otro indicador que siempre se toma en estos casos es la tasa de desocupación, las personas sin empleo, ¿verdad? Sin eh, empleo efectivo. Esa tasa de desocupación fue 8.4% eh, en el caso de las mujeres y 5.7% en el caso de los varones. Allí vemos una vez más esa brecha y cómo la desocupación siempre afecta más a las mujeres que a los varones. Particularmente las mujeres de menor nivel educativo en el tercer trimestre de 2022 continuaban significativamente más alejadas del nivel de empleo del mismo trimestre en 2022. 2019. Puede sonar un trabalenguas, pero estamos comparando datos 2019-2022. Eh, aquí lo que vemos es que efectivamente, además de esa brecha de género, cuando miramos al interior de las situaciones de las mujeres, efectivamente aquellas con menor nivel educativo tienen un impacto mayor en eh, términos de eh, la posibilidad de de ocuparse en el mercado de trabajo. En el otro extremo, si miramos la tasa de ocupación de los hombres de niveles medios y de niveles altos de educación, se encontraba en los mismos valores que los que se observaban tres años antes. Es decir, en el caso de los varones no observamos esa variación y sí en el caso de las mujeres. La evolución del empleo, ha mostrado eh, diferentes intensidades, por tanto, entre varones y mujeres. En promedio han sido las mujeres quienes se recuperaron más rápidamente luego de la pérdida de ocupaciones femeninas en el momento más crítico de la pandemia, pero la recuperación del empleo tras la crisis que provocó la pandemia ha estado traccionada por la recuperación principalmente de los puestos de trabajos informales, donde como también hemos mencionado en otras columnas aquí, eh, hay una presencia mayoritaria de mujeres. El panorama laboral 2022 eh, de América Latina y el Caribe, de la OIT, que es el que presenta estas cifras, eh, es, es un informe donde se advierte de estos problemas y sobre la capacidad de nuestras economías de sostener efectivamente los ingresos laborales y la creación de nuevos puestos de trabajo formales debido al escenario actual de la región latinoamericana y caribeña y, por supuesto, en eh, el marco de los problemas eh, a nivel eh, mundial. Entonces se advierte sobre esta posibilidad efectiva de continuar con la recuperación. Eh, observando ya un eh, menor ritmo, una ralentización en el crecimiento económico, un aumento de la inflación y eh, administraciones en los distintos países de América eh, Latina y el Caribe con fuertes restricciones eh, fiscales. También este panorama social de América Latina... Eh, si miramos el informe que hace la Cepal, eh, el panorama social de América Latina y el Caribe de la Cepal, también toca este tema eh, de la autonomía económica y de los mercados de trabajo en términos de la participación masculina y femenina, y particularmente señala que la recuperación parcial del empleo se ha producido en estas condiciones eh, de informalidad y que esa modalidad de empleo representa hoy, y este dato es bien preocupante, alrededor del 70% de la creación neta de puestos de trabajo en varios Países eh, de la región. Por tanto, este es un tema que nos tiene que llamar eh, una vez más a la reflexión, particularmente en nuestras plataformas para el diálogo social sobre eh, el trabajo y las dinámicas del mercado del trabajo hoy en nuestra región, eh, con esta recuperación, pero que como vimos cuando la miramos recuperación de los puestos de trabajo, pero que como vimos cuando miramos de cerca, aparecen una vez más las brechas de género y eh, el crecimiento del sector informal en nuestra región. Recordemos que cuando hablamos de puestos de trabajos informales, estamos hablando de puestos de trabajo sin ningún tipo de eh, protección o seguridad social. Eh, creo que este es un elemento, entonces, a tener en cuenta en marzo, mes de las mujeres. Clarísimo, Karina, y pensaba cada vez que te escucho sobre estas cuestiones lo los centrales que son cada una por separado, pero lo fundamental que, entender, que es entender el entrelazado, ¿no? Que existe entre una y otra, en la cual si, si existen nuevas regulaciones, nuevas legislaciones y nuevas cuestiones eh, para controlar, por ejemplo, en eh, las cuestiones relacionadas con los salarios, pero si no se tienen en cuenta cuestiones relacionadas con el cuidado o con las violencias, digo, hay, tiene que haber un equilibrio entre cómo se va avanzando entre todas estas cuestiones. Es fundamental el entrelazado, ¿no? Por supuesto, por eso hablamos siempre de las distintas dimensiones de la desigualdad, eh, particularmente en este caso de las desigualdades de género, y por eso hacemos tanto énfasis eh, en estas dimensiones de la autonomía, verdad, la autonomía física que veíamos la semana, perdón, que eh, la autonomía política que veíamos la semana pasada. La física, a la que vamos a referir antes del fin eh, de este mes de marzo y esta dimensión de la autonomía económica. Porque todas ellas, eh, digamos, eh, se entrelazan, se entrecruzan eh, y no podemos analizar los fenómenos de participación política sin referir a esta dimensión de eh, la autonomía económica. No podemos hablar de autonomía económica si no hablamos de las cuestiones del cuidado porque una base fundamental para la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo es eh, resolver las cuestiones del cuidado y también tenemos que tener presente eh, la violencia porque en muchos casos justamente esa violencia basada en género se convierte en un obstáculo, bueno, se convierte en un problema central en la vida de las mujeres pero en lo que refiere a la autonomía económica se convierte en un obstáculo también para su incorporación y su participación en el eh, mercado de trabajo. Por eso estamos siempre tratando de cruzar estas tres dimensiones junto a otras eh, que iremos analizando. Eh, Karina, antes de, de despedirte y agradeciéndote digo por, por, por bueno, ayudarnos a, a reflexionar sobre estos temas, poniendo en el contexto del mes de las mujeres, no quería dejar pasar el encuentro eh, para poder hablar de, de algo que estaremos eh, tratando en el programa del día de hoy, que ayer referíamos que son los cinco años del de asesinato de Mariel Franco en eh, Brasil. Veíamos la publicación que tú hacías en eh, las redes sociales en la jornada de de Ayer ya pasaron cinco años del asesinato de Mariel Franco. Mariel fue asesinada por la discriminación racial y política. Su voz nunca será silenciada, pero nos, nos interesaría eh, poder avanzar contigo en alguna reflexión de lo que implica a cinco años de, del asesinato de Mariel Franco. Sí, eh, efectivamente, estuvimos ayer recordando ese, ese asesinato brutal, ¿verdad? Eh, y que todavía además eh, no se ha esclarecido. Y donde, donde se combinan estas dimensiones de las desigualdades, porque es, eh, si tú quieres, eh, la demostración... Eh, de la discriminación eh, en todas sus dimensiones, lo que lleva al asesinato de, de Mariel, ¿verdad? Una mujer política, negra, eh, luchando por sus derechos, defendiendo la diversidad y que es brutalmente asesinada, eh, realmente nos habla de cuán... Eh, importante y lo presente que está eh, esta cuestión de la desigualdad de género eh, en nuestra región latinoamericana y la importancia de seguir trabajando todos los días, por supuesto en marzo mes de las mujeres, pero todos los días del año eh, para tratar de eh, construir en nuestros países sociedades más justas y más equitativas para todos y para todas. Efectivamente, no podemos seguir permitiendo este tipo eh, de violencias y este tipo de atrocidades. Eh, realmente en el día de ayer estuvimos eh, recordando eh, este brutal asesinato. Y también es bueno mencionar que en Claxo, en homenaje a, a Mariel Franco, hemos, denominado, hemos eh, nominado nuestra sala, eh, nuestro auditorio eh, con su nombre, ¿verdad? Eh, así que vaya también desde aquí el recuerdo eh, a esta activista, a esta luchadora que fue brutalmente eh, asesinada. Gracias Karina por, por el encuentro. Obviamente en una semana nos, nos volveremos a, a ver. Este, seguramente ya desde desde Buenos Aires, pero bueno, a, habrá que ver ahí eh, relacionado con, con tu agenda, pero con lo que será la semana eh, que viene, el 40-50-50, también un punto central para pensar Latinoamérica y sobre todo Sudamérica, ¿no? 40 años de la recuperación democrática en Argentina, 50 años del de, fin de la dictadura en Uruguay y en Chile, y sé que ahí también este, va a ser una participación importante de Claxo. Sí, 50 años de los golpes de Estado en Uruguay golpes, y en Chile. Uh -huh. eh, sí, efectivamente, y comenzamos ese recorrido allí en, en Buenos Aires la semana próxima con un foro, eh, bueno, que estaremos, por supuesto, a quienes estén en Buenos Aires recibiendo presencialmente y si no transmitiendo eh, por distintos, los distintos canales de Claxo sobre eh, la democracia, los derechos humanos y eh, los desafíos eh, que eso eh, representa hoy en nuestros países. Así que sí, nos encontraremos seguro desde allí, desde Buenos Aires y en el marco de las actividades de este foro 40-50-50 que estará comenzando en Buenos Aires. Karina, que tengas un excelente viaje, excelentes jornadas por allá. De, sabemos que de muchísimo trabajo e intensidad y nos vemos en una semana presencialmente y también en el Infoclaxo. Claro que sí, Gustavo. Será hasta la próxima semana.